Horóscopo de Piscis para hoy. 19 de marzo de 2018. Hoy la mayor parte de tu concentración estará en tus sociedades con los demás y en resolver conflictos dentro de tus relaciones. Toma en cuenta que es posible poner las diferencias a un lado, olvidarse del pasado y comenzar de nuevo. Cada día es un renacimiento. Utiliza el poder de la configuración planetaria de este día para transformar partes de tu ego que necesitan pulirse. Haz correcciones y busca soluciones para los detalles de una situación difícil de una manera refinada y civilizada, permitiendo que todas las partes involucradas tengan la mayor cantidad de libertad posible. En la descripción del vídeo, encontrarás tu horóscopo completo de amor, salud, dinero y fortuna. También encontrarás el horóscopo de parejas y tus números de la suerte. Visita horoscopodehoy.online